de ayer, eh, me he acordado de un tema eh, también bueno, este tema ha salido en, en una película y se hizo muy famoso pero originalmente también de Ralph Stanley y, y lo, lo que tiene de chulo el tema de Ralph Stanley es que es, es así tipo modal, es decir que, que el, el, del el del libro iba a decir, el del el de la película es como sol mayor o típico y, esta, y este es, es un sol o digamos un una, una armonía así modal, suena como antiguo, suena eh, raro, ¿vale? Y es por lo que es más chulo. Bueno, más chulo, que eso depende de gusto, evidentemente. Eh, lo voy a tocar como suele ser habitual en, en este tipo de temas, o este, el Ralph Stanley, lo voy a tocar en sí, en, incluso más abajo, en, eh, poniendo el capo en el, en el traste 9, es decir, en, en, en re, pero con, con capo. Pero bueno, esto es en sí. Y eh, capo en, la, en el cuarto traste y, y spike en el noveno traste. Bueno, pues lo toco una vez y lo desmenuzamos. Bien, empezamos con la parte que sería estribillo y también entrada y es vale, que es todo lo que hago yo quinta, pellizco primera, segunda en la que estoy pisando la primera y la segunda cuerda 2, 1, 3, 2, 4, 3 en vale, la primera y la segunda cuerda, ahora hago un, un forward roll empezando por la quinta al aire, y ahora aquí ya entro en el Fa. El Fa, voy a poner, la, voy a poner notas del acorde Fa, es decir, primera, eh, perdón, segunda pulsada en el primer traste. Eh, Primera al aire, quinta al aire, y ahora voy a hacer un pull off sin quitar el dedo índice de la segunda cuerda en el primer traste. Voy a hacer un pull off en la, en la tercera cuerda, 2-0. Poso el dedo en la, el tercer traste de la cuarta cuerda y hago un slide hasta el quinto traste y ya complemento con un roll. El roll que será. Cuarta, tercera, primera. ¿Vale? Y ahora ya empezaría la letra. Corto, por si me equivoco. Bueno, y en la segunda parte lo que vamos a hacer es ir siguiendo la melodía y voy a hacer... ¿Vale? Y es... un en la estoy en la segunda cuerda, hammer 2-3 y un forward roll Ahora voy a meter Primera en el, en el segundo traste, voy a hacer un pull off al aire. Voy a posar las, la segunda en el primer traste, vale, y voy a hacer un slide 3-5 con el forward roll. Ahora voy a meter notas del acorde de Fa y voy a rematar en un do, vale, y esto es. segunda, primera, tercera, segunda, cuarta, no, segunda, cuarta, y aquí se queda, aquí voy a meter la nota eh, del la segundo traste de la tercera cuerda, tal cual, y ahora al, este dedo que no lo he levantado del segundo traste, del primer traste de la segunda cuerda, ahora voy a posar el, el, el dedo en el, en el segundo traste de la primera para hacer un acorde 2. ¿Vale? De manera que queda. ¿Vale? Repito esto. Aquí hago, aquí hago no, no lo he dicho, pero hago un pull off ¿Vale? Que queda más chulo ¿Vale? Así, así, así queda mejor De hecho, así es como lo hago Cuando lo estoy haciendo de memoria No, no, me, no me había dado cuenta que lo hacía así Hago Y ahora Pull off 2-0 ¿Vale? Desde, el traste, desde, desde la cuerda 3 Y aquí pulso la segunda Ahora pulso la, la cuarta en el tercer traste Y ahora sí es cuando pongo la nota sin tal cual Y ahora hago este acorde 2 ¿Vale? Sigo con el forward roll Ahora Voy con la primera al traste 3 eh, y ahora hago un. Cuando esto está aquí, hago un hammer-on 2, 3 en la segunda cuerda sin, sin dejar de pulsar la primera en el, en el tercer traste, con lo cual suena un Sol séptima. ¿Vale? Estos son. Este intervalo te daría como el Sol séptima. De manera que es. ¿Vale? Y ahora... Y hago una figura parecida a la que he hecho antes, ¿vale? a través del estribillo oh. es decir que esto es lo repito bastante Pues para improvisar con escalas pentatónicas y con, con mi solidio eh, le entra estupendamente. Mi solidio sería: si yo estoy en sol, pues toco escalas de do, ¿vale? de do mayor, y con eso, digamos, el modo mixolidio entre comillas, teniendo en cuenta que me tengo que posar la tónica, va a ser la que, la, que, la que sea la correspondiente. Eh, vuelvo a reiterar que lo he dicho en la introducción. Que tengo puesto el capo en la, en la cuarta cuerda y el spike lo tengo cogido en la, la cuarta cuerda. Que, que, ¿Cómo estoy con esto? En el cuarto traste y el spike en el, en el noveno traste. Es decir, que estoy en sí. Estoy diciendo sol, do, tal, pero en realidad no es así. Es simplemente la forma de estos acordes, pero el, el, el tono en realidad es sí, ¿vale? Bueno, y ya está.